Accesorios para tu moto. ¿Cuál compro? Existen accesorios que uno puede adquirir para su moto y que en muchas ocasiones podríamos pensar que deberían venir de serie, es decir, de fábrica, pero no siempre es así. Un caso puntual es el cubre cárter o protector de cárter, una pieza metálica generalmente confeccionada en chapa de aluminio o de acero que envuelve la parte frontal e inferior del motor de la moto. Es un elemento destinado a resguardar el bloc del motor de golpes por piedras u objetos contundentes que podrían estar en la ruta. Su función va más allá de proteger el cuerpo del motor, sino que además evita daños en mangueras, acoples e incluso el filtro de aceite, si lo hubiera. En algunas motos es un elemento que viene de serie, pero son casos excepcionales. También hay modelos fabricados en plástico o fibra, lo que apunta a reducir el peso del accesorio. Desde luego, cada tipo de motocicleta tiene un destino de uso diferente. Así una catalogada como Naked podría prescindir de este elemento de protección, pero no así una Enduro o Cross, donde es prácticamente imprescindible. Un protector de Carter cubre además al motor de las salpicaduras de la rueda delantera y no hablamos de líquidos, sino de pequeños objetos como arena. Con el tiempo, esos elementos van picando la superficie del motor y chasis, y posiblemente le quitarán la pintura. Al comprar un cubre cárter se deben tener en cuenta al menos las siguientes tres características. Primero, debe ser resistente. De un material que soporte el golpe de una piedra, digamos, a una velocidad de 120 km por hora. En segunda instancia, debe permitir un anclaje adecuado. Es prudente que quede seguro y no se retire demasiado del contorno de la moto. Por último, debe tener perforaciones o una forma que obstruya lo menos posible la circulación del aire. Esto evitará que el motor no se refrigere de la forma como ha sido diseñado. existen diferentes alternativas. Una de ellas es la empresa argentina Cospor, que desarrolla y fabrica este tipo de protecciones, con calidad de clase mundial. Se encuentra radicada en la provincia de Santa Fe. Los productos comercializados se destacan por su terminación y funcionalidad. Barriendo una gran gama de marcas y modelos, la firma Cospor se convierte en una alternativa perfectamente válida para los motociclistas que pretenden salir a la ruta con un nivel de seguridad superior. Te invitamos a participar. Escribe tu experiencia en los comentarios. De este modo más moteros podrán conocer opiniones acerca de este elemento de protección. Si te gustó el video, dale like. Por favor suscríbete y activa las notificaciones desde la campanita para enterarte cuando se estrene nuestro próximo video. Allí analizaremos otro de los accesorios más importantes y necesarios para tu moto. Somos Ralenti, club de motociclistas.